Buenas noches, soy su servidor Carlos Atle, gracias aquí al compañero, gracias por tus palabras, te las agradezco de mucho corazón. Agradezco la invitación a, a este, el Festival Flor, me siento afortunado de ser el portador de esta palabra. Eh, espero, les anhelo a esta administración de Iztapalapa, la nueva alcaldía, les anhelo lo mejor. Yo sé que van comenzando y que tienen unas nuevas formas y en ese sentido les quiero anhelar lo mejor, que su mente se les abra que su corazón se les abra que puedan tener una visión clara del momento que les toca que lo vean con seriedad y con la responsabilidad trascendental que involucra su papel en este lugar porque así como el maestro y yo tenemos un papel trascendental, el de ustedes dentro de la administración es muy importante. Se los deseo con humildad, se los deseo de todo corazón. Bueno pues, la conferencia que les quiero compartir es Nahuatl mestizo, la reapropiación de la lengua en la cultura chilanga. Yo soy un hijo de una mujer nacida en San Andrés de Pechuchuca, Puebla, que a su vez es hija de personas que nacieron en San Andrés de Pechuchuca, Puebla y Calacinguito, Puebla. Y a su vez toda mi familia durante siglos nació en la misma región de, de bosque. Mi familia creció alrededor de un cerro que se llama Teutzin, que significa o quiere decir Dios, que se compone de dos vocablos nahuas, Teot que significa sagrado, y tzin, que es una reverencia. El Cerro Tuzin es el cerro de Dios o el cerro donde se encuentra uno con lo sagrado. Desde hace muchos, muchos años incontables, mi familia llamó a la lluvia, pidió la lluvia, de distintas formas. En las culturas indígenas, y no solamente en las culturas indígenas de México, sino en las culturas milenarias, los seres humanos hemos aprendido a desarrollar cualidades, facultades más allá de lo que en este momento podemos percibir. Facultades que tienen que ver con una conexión con el cosmos entero, completamente con la naturaleza, con la humanidad. Estamos el día de hoy viviendo bajo el sistema de vida capitalista que nos hace tener un ordenamiento de la vida a partir de un horario. Tenemos que trabajar ciertas horas, tenemos solamente cierto tiempo para descansar, el traslado de un lugar a otro es amplio, tenemos muchas carencias de servicios, hay mucho estrés. Ese modo de vida no es un modo de vida orgánico, en sintonía y que nos permite vivir en comunidad y armonía con los seres humanos, sino en tensión, estamos en tensión constantemente con todos los seres humanos. Esa tensión la mamamos desde el vientre la heredamos desde la placenta y la transmitimos cuando hacemos el amor lo hacemos con ansiedad hay una gran necesidad de desahogo de esta sociedad por el dinero el capitalismo es el gran opresor es el gran doloroso que domina sobre nuestros cuerpos y cuerpas las culturas ancestrales tenían muy claro una manera de relacionarse con la vida que no tenía que ver con el dinero tenía que ver con otro tipo de cosas ¿Por qué les comento todo esto? Porque refiriendo a lo que decía hace un rato el maestro, hay ciclos cósmicos, ciclos cósmicos que son mucho más anteriores a la llegada de los españoles y de la gente de Europa. Anterior a ellos también la humanidad tuvo distintos momentos de esplendor y de caos previo a, los, a la cultura que se desarrolló aquí en Iztapalapa, en Xochimilco, en el Anáhuac en general previo a esta cultura hubo muchas otras que siglos antes le antecedieron y también perecieron y también tuvieron su época de esplendor el momento del arribo de los españoles era un momento en que la cultura del Anáhuac de la cultura mexica había florecido pero había florecido después de una gran trayectoria de de caminata, de peregrinación que fue recogiendo lo más importante de culturas ancestrales milenarias sobre todo de, la cultura, de las culturas toltecas y teotihuacanas ¿Sí? este día estos años posterior al 2012 en que nuevamente este ciclo cósmico tiene lugar hay una nueva apertura pero para que esa apertura llegue nuevamente se necesita la disposición ya no desde el punto de vista del capitalismo. Y por esto esta invitación que hago a esta nueva administración y responsables de la cultura, porque si seguimos pensando con el modelo de vida capitalista, con el modelo jerárquico de ordenamiento de situaciones, si seguimos operando con la transmisión de comunicación a partir de los elementos burocráticos, esto no va a ocurrir. Pensemos en figuras... En figuras de la época prehispánica que dieron la oportunidad de que las sociedades tuvieran un crecimiento, no estaba basado en la administración, estaba basado en el desarrollo espiritual de las personas, en su alimentación sana, en la ofrenda, en el trabajo voluntario, en la ofrenda de la energía de vida estábamos organizados en algo que se llamaba Calpulis, que son las familias extensas. Cali significa casa, un Calpulis es una familia extensa que compone una gran población. Y los Calpulis se dedicaban a ciertas funciones. Algunos se dedicaban a hacer alfarería, otros al sacerdocio, otros al desarrollo, etc. Ampliamente, ¿verdad? Había una unidad que nos congregaba, esa unidad que nos congregaba estaba antecedida por una especie de deidad, pero no era un dios, sino una manifestación de dios o de la diosa de la divina dualidad, hombre y mujer simultáneamente sagrados, de alguna forma, es así que por ejemplo teníamos cuando viene la peregrinación mexica que se les revela con Huichilopostli, traían aquí a y los abuelitos más abuelitos traían cargando aquí las la, los restos sagrados de Huichilopostli, y Huichilopostli así les, cuando lo traían en el rebozo les hablaba, les decía cosas les iba presentando el camino venían acompañados de lo sagrado y a su vez así como los mexicas hubo otras tribus que venían también con su este, los teomamas se llamaban venían y iban hablando, les iban orientando cuando se funda la nación purépecha y Tarasca, allá por Michoacán es una escisión que se hace entre la comunidad que venía desde Aztlán o de Chicomosto Clasite Cuevas hasta acá y hay una separación y por eso en el lago de se crea se queda una gran parte de esa población migrante y ahí desarrolla esta cosmovisión que luego se volvieron estos pueblos de Michoacán muy importantes que nunca pudieron vencer los mexicas y por otro lado bueno, eso para decir de estos calpulis, ¿verdad? Ahora, ¿cómo es actualmente? Actualmente, cuando llegan la, las sociedades de otro mundo, las sociedades que tienen que ver con el imperialismo y con el colonialismo, lo que hacen es destruir las maneras de ver la realidad en otros tiempos. ¿Cómo se puede destruir una realidad? Destruyendo el espíritu de las personas. No solamente fue una conquista con armas que sometió el cuerpo de las personas, también se sometieron las voluntades. ¿De qué forma se sometieron las voluntades? Se prohibieron los festejos, la celebración, el gozo, como en este momento que Flor, este festival de las lenguas originarias, es un momento de gozo, es una gran oportunidad de nuevamente celebrarnos ancestralmente. Cuando eso se prohíbe y además de prohibirse, se sataniza. Cuando se sataniza, quiere decir que se vuelve pecado a los ojos de los invasores. Lo que aquí se venía desarrollando de una forma totalmente sagrada. De una forma totalmente en conexión con el cosmos. Ahora, quiero mencionar estas cosas porque muchos de los argumentos para no continuar con este modo de vida a lo largo de los siglos fue que se estaba del lado del demonio cuando se piensa que el desarrollar una actividad como las lenguas y las culturas ancestrales son del demonio se está viendo de una forma equivocada se está viendo de una forma de ver el mundo que surgió en otra sociedad en una sociedad que surgió también así como aquí en el Anagua, en otros lugares del mundo también hubo sociedades muy florecientes en torno al agua y ahí es que surge Mesopotamia, Egipto y todas estas culturas que después van a mamar para convertirse en la cultura judio cristiana cuando esta cultura judio cristiana llega a tal avance que Roma, que el imperio romano se transforma también hacia esta visión católica de ver el mundo el imperio quiere conquistar a toda la humanidad y evangelizarla pero qué pasa que simultáneamente se presentan nuevos profetas no solamente los profetas bíblicos y Jesucristo sino en otras culturas siguen apareciendo profetas por eso aparece Alá y por eso encabeza el Islam y el Islam a su vez es una incisión de estas religiones que ahora son las católicas o protestantes y esta visión de querer evangelizar para la venida del mundo es lo que hace que al encuentro con las culturas prehispánicas perezcamos. Durante siglos ya se venía anticipando la llegada de una nueva identidad que iba a llegar aquí a destruirnos. Y la única forma de que esto pudiera continuar era un profundo cambio en los corazones. Un profundo cambio espiritual que no tenía que ver para nada con el dinero. Es muy importante para mí decirles esto. Hoy, el día en que estamos viviendo bajo el yugo del dinero, bajo el yugo del capitalismo, en una sociedad donde se está asesinando constantemente a las mujeres, el motor de estos asesinatos principalmente es el dinero. Digo todas estas situaciones porque yo soy un náhuatl mestizo. ¿Qué quiere decir esto, que soy un náhuatl mestizo? Yo soy una persona que nació en 1988 en la Ciudad de México, el Pedregal de Santo Domingo, Coyoacán. Coyoacán, este Pedregal de Santo Domingo fue fundado cerca de los años 50, 30 años antes de que yo naciera. ¿Qué les fundaron esta colonia? Mis abuelos y los abuelos de las personas que tienen mi edad. ¿De dónde venían estos abuelos de comunidades indígenas de todo el país? Pedregal de Santo Domingo es el lugar con mayor población de paracaidistas, es decir, de gente que no tenía dónde vivir, que no tenía que comer, que vivía en la pobreza más extrema, durante siglos vivieron en pobreza extrema y se les fue arrancando sus territorios. Es decir, mi familia y las familias que fundaron Santo Domingo heredaron la violencia de la conquista hasta estos días quiero que esto quede muy claro porque nosotros y nosotras que ya no heredamos las lenguas ni las culturas somos parte del sufrimiento de siglos somos herederos de una violencia de alguien que pensó que su manera de concebir a lo sagrado era la única forma real quiero decirles que todas las formas de concebir a lo sagrado son verdaderas y que ninguna forma de concebir a lo sagrado da la facultad para asesinar a alguien lo sagrado no nos va a pedir que asesinemos a otra persona por ser transexual por tener preferencias sexuales con personas de su mismo sexo por decidir no tener hijos lo sagrado es masculino y femenino y está en cada una de ustedes está en mí, está en ti, está en las personas que están, van a ver este video lo sagrado nos habita y con unos poemas que también les voy a compartir se los quiero hacer más claro ¿por qué yo sé todas estas cosas? ¿por qué yo que ya no nací en la comunidad? ¿por qué yo que ya no heredé la lengua? ¿por qué sé todo esto? porque como me antecedieron las palabras del maestro él bien los dijo, estamos en otro momento, estamos en la posibilidad de un verdadero renacimiento de las culturas ancestrales prehispánicas yo soy portador de esa sabiduría ancestral porque no la recibí, no la recibí con el conocimiento ni la recibí en mi comunidad donde la recibí está en mis genes, mi sangre tiene ese dolor palpitando si ustedes se adentran dentro de muy profundamente, se van a dar cuenta, se les van a revelar visiones. Van a entender cosas que no tienen que ver con el dinero, sino son mucho más profundas. Yo sé que lo que les estoy diciendo puede sonar que no tiene que ver nada con la realidad, pero va a quedar muy claro. He preparado unos poemas que son también bendiciones. Me gustaría decírselos y que también en algunos momentos ustedes los repitan conmigo. Estos poemas que son bendiciones. No, así está, así está muchas gracias. Se los quiero transmitir porque es importante que aprendamos a relacionarnos directamente con lo sagrado. Podemos amar a todas las manifestaciones sagradas a la Virgen de Guadalupe, a Jesucristo a la a Krishna está bien pero lo podemos hacer directamente porque donde habita lo sagrado en nuestros corazones me alumbro de mí no texpa ni texlawía me bendigo yo que soy luz ni texlateo ni no tlanesi en cada uno de mis días y noches no se yo huilpan, no se yo hualpan. Me canto a mí mismo, nishko y lo Hilo de oro en la oscuridad de los laberintos. Tokuitlaikpad intlayubitla Me celebro como igual de Neuki. Se celebra el mar en soliaj, pan y Whitman en su cantar y pan las perras sin escualamame cuando ladran y guacuagualo a la luna y mezcli in yacuictía in temiltía y poloyuctiuk en su llenarse, vaciarse, menguar. Soy un ciclo, neguat sepualtica. No hay ser viviente que no conozca el dolor mati in kokoli la soledad in ayatlatlacat, la tristeza in tlayocoyalis, inincahuit amonochipa. Este tiempo no es para siempre el sufrimiento. Es parte de mi aprendizaje y de su aprendizaje para amarnos. El cambiar de piel de las serpientes y tlapatiliaco e el, el desplumarse y volverse a emplumar de las aves, igual nos igual toto, igual nos yo soy mi ave, mi serpiente, quetzal, kua, toto to, joya serpiente, ave, mujer, y claro, coraje y rabia tengo. Ganas de gritar estas lágrimas y no te shpapan sin y que solo dentro de mí existen. Se atlan en una laguna, y te mauki cacahuillocayan, y tan paneloyan, donde tiemblo y nado Cierren sus ojos, por favor. Imagínense una laguna, una laguna hermosa, tibia Y entren desnudos y desnudas a esa laguna Esa laguna solamente es de ustedes y está hecha de todas sus lágrimas Mientras tienen los ojos cerrados en su mente repitan estas palabras Me nado a mí misma, me nado a mí mismo Soy mi río y soy mi mar ni guat no atoyat, ni choro, ni chochoca, sano, ni pacti, lluevo, ni keahuis, ni y ni xcoyatlacatia, ni xcoyahuillatia, océano mi cuerpo, luz, repitan conmigo, luz, luz. tlanesi, Clanesi, luz. Soy, luz. soy luz, me alumbro, alumbro. mi textlahuía. Me baño en mi propia agua. Me mi A mí misma. A mí mismo. Me doy nacimiento. Me alumbro de mí. Salgan de esa laguna. Y abran sus ojos. Esto que acaban de sentir, ya lo sabían desde hace siglos, solamente lo están recordando. Lo que les estoy transmitiendo, ya lo sabíamos desde hace siglos y solamente lo estamos recordando. No lo olviden, tenemos este poder, lo podemos hacer con humildad y con fuerza. Celebro el Festival Flor porque permite el que se reciban estas palabras. yo me defino como un náhuatl mestizo porque soy todo mi color, mi sangre, mi piel es náhuatl pero no soy indígena no me puedo autoadscribir como un indígena y sin embargo me autoadscribo como un náhuatl cuando se habla de la lengua materna se habla de una lengua que se mama ¿verdad? las lenguas maternas se maman yo no aprendí en casa en náhuatl entonces no es mi lengua materna ¿cuál sería mi lengua materna? el español todas y todos tenemos una lengua materna ¿verdad? y aprendemos a amar en nuestra lengua materna aprendemos a hacer de comer en nuestra lengua materna ¿verdad? cuando se nos despoja de una lengua materna indígena se nos está despojando de una forma de hacer el amor una forma de cuidar a nuestros hijos diferente se nos despoja de una forma de concebir lo sagrado de relacionarnos diferente en México existen 68 lenguas indígenas y 365 familias lingüísticas qué quiere decir que además del español hay 365 formas de ver la realidad se dan cuenta qué inmenso es hay más culturas indígenas que las culturas que giran en torno al modelo capitalista que se impuso a partir de la colonización, a partir de la independencia, a partir de la revolución. Los indígenas, los pobladores y pobladoras naturales de estas tierras nunca se han beneficiado de estas grandes guerras. Si de verdad queremos un florecimiento actual de México que viene de la mano con este nuevo gobierno también, tenemos que de verdad... Recuperar esas memorias ancestrales Porque hubo tiempos gloriosos en estas tierras Nuestra historia no es la historia de Estados Unidos No es la historia de Europa Nuestra historia es una historia ancestral de siglos De personas que aprendieron a reunirse en grandes familias para sobrevivir De personas que no tenían dónde vivir y migraron De personas que tuvieron que hacer capas de capas de capas de lodo para poder tener donde poner los pies en medio del agua salitrosa de verdad que fueron muchos años de esfuerzo y el día de hoy en el año 2019 después de 500 años de dolor, de violaciones, de sufrimiento es momento de que esto comience nuevamente a renacer ahora les quiero compartir un poema que también es una bendición este poema se llama Venerables Aguas, Nexchicololoatzin, y lo hice pensando en un temazcal o en un baño de vapor, y también pensando en las plantas medicinales que sanan a la población de México. Nexchicololoatzin, Venerables Aguas, Tlateoche, Hualistli, Temazcalopan, bendición en baño de vapor y temazcal. Huelo a hierbas, y santas abuelas, coli y albahaca, romero, eucalipto, manzanilla, tecochtli, coyolsochit, el la el solchili, huitwitzilsochitl, mi madre santa, chalchihuitlicue. nona y atlectilitli, gotas de amor, no cocolime renuevan, abuelitas, mis células y cuicapan de su canto, vapores, respiro el cuicat, su canto de hierbas y tlateo, su bendito mantra líquido está habitándome en Escalipamanilistli. Repitan conmigo: limpio, Tlayectilia, limpio, Chipagua, me limpio, Nix Tlayectilia, Nix Chipagua, Chipagua, Chipagua, me limpio. Soy limpio, muy bien. Amo no caniahuel. no más malagüero. Me han limpiado, en ha sanado, nes arrancado el mal, el iscocolo han disuelto los ataques, sacado ni pizzejecame que los malos aires ni pestatali, clawel me el curado el enojo, el corazón enfermo yo es mi estrella, es su estrella la que en agua abre los caminos, Otzin, camino, Otzin, camino, camino, no Nopuitlali, poco cuali Otzin, por entre las aguas horizontales de mi Santa Madre, aguas, Atzin, ríos, lagunas, aguas, Atzin, de la mar, de la cueva, Atzin, aguas, Atzin, y sitlahuetzin de la mujer, aguas, Nitlacatzin, del hombre. texlateo y Napan verticales, en las aguas verticales, aguas me bendigo, en Tlaloc, en la lluvia, en Kiawit, el granizo, en teziuit, el trueno, en Tlatlatzin, en, en mi Padre Santo, en Notata Yactiliapan, en su forma de Mixl, en tierna, abundante forma de nube, en el wicat celeste en los cielos. Repitan conmigo: Me limpio, Mixlayectilía, Nick chipagua. Chipagua. chipagua, tengo una casa limpia, limpia. Nickacali, Chipagua. Soy mi, Soy mi casa limpia Nica Nica Cali Chipagua. Chipagua Muy bien Una cera de santas hierbas enciendo en mí No te opan. En mi altar nixcoyatlacalia, Tlacuitlalsochi, tlacalia Romero y tecostri Manzalilla y eucalipto coyolsochi y albaca Repitan conmigo en su luz Me limpio Ni y tlanesi Nichipagua, mis abuelas me limpian. Tlanezipa, no cocolime, nechipagua, en agua, apan, en mi madre y en mi padre, no tatan, no maman, en mí, en mí, en mí, en agua, nica. Tlayectilistli Soy limpio Tengo agua En mis ojos En mis lágrimas En mi sudor En mi sangre En mi semen Soy agua atl. Estoy limpio Estoy limpio, Estoy limpio. Ajo, Un aplauso para ustedes y sus corazones por favor para ir cerrando esta, esto, esta oportunidad que me dan de compartir la palabra quiero demostrar con los actos, con lo que les estoy diciendo que sí, somos herederos de estas culturas ancestrales y que no es nuestra culpa que se nos haya despojado no es una vergüenza y por lo tanto nos corresponde así como el día de hoy, Flor, este festival de los pueblos de las lenguas originarias que esto se prolongue, celebro la tonaui, tonal, ¿cómo? Tonalo, ¿cómo? Celebro la tonalpogualización, les anhelo que se abra el camino, veo una visión a ese allá, se les va a ir revelando, deseo de verdad que se les revele cada vez más, todo es con calma, son otros tiempos, no tenemos que responder al tener el producto del capitalismo. Podemos negociarlo de otra forma. No sé cómo hacerlo, yo tampoco, pero estoy aquí con ustedes compartiendo estas sabidurías. ¿Sí? Lo podemos hacer. Mi abuelo y mi abuela, cuando dejan, la, el, la, cuando dejan San Andrés de Pechoshuca, todavía tenían una milpa. Cuando yo regresé después de 50 años, mi madre ten, había tenido 4 años cuando dejó la casa... Y cuando yo regreso después de 50 años, ya no había milpa. ¿Qué es lo que había? ¿Qué es lo que me encontré en el lugar donde antes había milpa? Imagínense qué creció en 50 años. Creció un bosque. Un bosque de ocote. Un bosque para hacer fuego. Mi madre tiene la edad de ese bosque. ¿Se dan cuenta lo poderoso que es también la migración? Las personas migrantes que integran esta ciudad, las personas de tantas comunidades y pueblos indígenas que vienen de tantos lugares del país a poblar esta ciudad desde siempre, son personas que dejaron su milpa y creció un bosque, para que las personas como nosotros pudiéramos seguir existiendo. Nuestras familias perdieron toda su identidad, su lengua, la forma de amar, de dar a luz, hacer fuego, hacer tortillas, comer Para que nosotras y nosotras pudiéramos seguir existiendo, somos sobrevivientes Tenemos el poder de 500 años, la rabia Tenemos que entendernos desde la situación que somos Somos herederos de la violencia Tenemos que asumir eso y sanar si no aceptamos eso y no sanamos, no vamos a poder acceder a toda esa sabiduría ancestral. Lo podemos lograr. ¿Lo pueden lograr? ¿Tienen ese poder? Sí lo tienen. ¿Tienen ese poder? Sí lo tenemos. ¿Y cómo somos más poderosos y poderosas? Juntos y juntas, como un gran calpuli, ¿verdad? Ajo. Voy a finalizar mi participación con este otro poema. I can't tell you, I can't tell you, I can't tell you, I ani I can't tell you, I can't tell ani entonces se no un poco de un poco de agua, y ni el calca le amo mocaguas, no yo like, me, amo mocaguas, no yo like, amo mocaguas, pampa ni pam, mis ni mis tiemacas en ni mis tiemacas enamoreso Alégrense, mis verdaderos amigos y mis verdaderas amigas, pónganse de pie, en su sonrisa, porque aquí, aquí no es nuestra casa. Iztapalapa no es nuestra casa, ni el México, ni la tierra es nuestra verdadera casa. No viviremos aquí para siempre y nos tendremos que ir allá. Donde existe la gente que ya no tiene carne y donde moran los descarnados es donde verdaderamente nace la amistad. No volveremos mis amigos y mis amigas amadas, no lo volveremos. Pero porque les amo, pampa y Mistlazotla. pampa y Mistlazotla. Les entregaré antes de que muera, antes de que mueran ni mis timacas sin amuesochiti, Les entregaré mi libro de flores, ni mis timacas sin Les entregaré mis poemas, y casi una no Alégrense, alégrense, mis verdaderos amigos y amigas. de su